poquito de indisciplina en el partido, sobre todo como él decía, que quizás a algunos no le agrada el dirigente, o sea, esas cositas lamentablemente no permite que un equipo juegue de manera equilibrada así es, porque, la armonía en el equipo porque exacto, si no hay armonía es como una frase, me parece que, que es de Kevin Durán bueno, de un jugador de NBA, que dice que en un juego de baloncesto es eh, eh, eh, o sea, en un equipo de baloncesto Quizás uno es el héroe, pero todos son campeones. ¿Me entiendes? Claro, o sea, es un juego eh, en conjunto. Exacto, tiene que haber una armonía, tiene que haber un equilibrio. Entonces, si esto no se pone de manifiesto, si, si no respetamos al dirigente, si no nos acatamos a olvidarnos un poquito de querer lucir, de querer brillar y hacer las cosas pensando en el bien, ¿verdad?, colectivo, que es lo que ha hecho todo el crédito al pueblo nuevo, que han sabido manejarse muy bien desde la banca, han hecho un excelente trabajo. Eh, independientemente de lo que pase, yo lo decía cuando inició la serie, vaticinábamos una serie reñida, Crédito Pueblo Nuevo, que ha podido eh, sacar lo mejor y aprovechar esas situaciones. Conversaba ahorita con Junior, mientras hacemos contacto con él, si habría alguna novedad eh, para el partido de esta noche, tomando en cuenta la situación de que nosotros no tenemos mañana. O sea, Santa Ana no puede darse el lujo. Para Santa Ana ganar este campeonato tiene que ganar, hoy y el lunes y ganar el lunes y según lo que me informa hay una noticia no muy buena es el caso de richard jr que no va a poder jugar porque continúa con el hombro lastimado es algo que como él decía no vamos a sacrificar la salud de richard jr eh, por un partido eh, realmente entendemos que su salud es más importante él no va a estar entonces en el partido de esta noche ya en caso de un decisivo veremos lo que pasaría de aquí al lunes pero aún sin Richard Ortega Jr., yo creo y, y entiendo que Santa Ana tiene el talento para empatar las acciones esta noche, pero esos factores que yo mencioné van a ser vitales. O sea, la disciplina, el, el jugar en equipo, pensando en que ellos tienen la herramienta para hacerlo, porque la presión es para Santa Ana. Pueblo Nuevo claro. tiene un gran equipo que ha sabido están, jugar y bien. Y dominando la serie. Y es, exacto. O sea, la presión es porque si ellos no ganan hoy, pueden ganar el lunes, pero Santa Ana no podría darse ese lujo. Así vamos a abrir las líneas, yo quiero escuchar eh, a las fanaticadas que se expresen eh, del torneo, de lo que piensa que va a pasar esta noche, si hoy culmina la, la serie, si habrá un... Bueno, a mí me gustaría, obviamente, que sea un decisivo el próximo lunes. Así que vamos a pedirle a las personas que nos llamen, 809-725-0505. -05. Yo me imagino que la gente de Pueblo Nuevo debe estar activa y contenta. He visto el trabajo que han estado haciendo los muchachos en la cuenta de Instagram, que han estado haciendo entrevistas, compartiendo con los líderes de cada partido. Y de una manera u otra, pues eso alimenta que las personas se mantengan activas. Así que, desde mi punto de vista, eh, yo me quedo con que la serie se empate esta noche. Si Santa Ana sale a jugar en equipo y a, o a respetar el rol de Joan que es su dirigente, las cosas verdad salen bien, ese es mi punto de vista. claro así es. Vamos así es. a ver entonces, tenemos un gráfico de cómo va la serie regular, la serie final eh, como ya destacábamos, entonces Pueblo Nuevo dominando 2 a 1 mira ahí el arte esos <risa> muchachos están en eso ahí vemos los que fueron eliminados para estar en esta gran final así es, entonces reiterar que 2 a 1 domina la serie, el equipo de Pueblo Nuevo donde hoy se podrían estar coronando campeones eh, dime, Gerald, ¿cuál es tu favorito? ¿Santa Ana o Pueblo Nuevo? No, es que una serie. Oye, <risa> ahora, señores, pero estos muchachos, es un caso serio. ¿Qué Toronto qué? Toronto ¿Y es estamos en NBA? No, pero Dios mío, yo ni nada voy a decir. No bueno, te Pero hay que, ver, hay que ver cuál él dice que es Toronto. Toronto. Porque entonces. Toronto porque el pueblo o sea, Nuevo, Pueblo Nuevo. O, no, él dice que Pueblo Nuevo aquí es Toronto. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, Pueblo Nuevo va a ganar entonces. Santa Ana. Claro, porque aquí, señores, pero ustedes dicen algo: que aquí todo el mundo va a Santana, pero sí, los que están tras cámaras todito van a Pueblo Nuevo. Sí. Y Amado Curi, que dijo desde el principio que él iba a los dos, porque Amado es de ahí, pero también está apoyando a Santana. Tenemos un contacto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mao de Aso. Hola, Mao, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien, casi celebrando. ¿Cómo? tú estás positivo para hoy no, tú quieres eh, una vez en la entrevista que se le hizo cuando se iba a comenzar el torneo dije a Junior Matrillé. Junior soy yo que llevo el equipo ay, ay, ay, ay ay. prepárate que lo tuyo va así mismo tú le dijiste a Junior pues se lo dije ahí mismo en el programa y como siempre que él es muy positivo dijo no, a mi equipo nadie le gana bueno, Yo le no dije dijo. a ellos, son y tú eres los Entonces, dígame. Eso. ¿Cuál entiendes tú que ha sido eh, el éxito que hemos visto eh, de los muchachos en el equipo? Eh, ¿Cuál ha sido la diferencia esta temporada para ti desde tu punto de vista? Bueno, la diferencia que hemos tenido de los demás equipos es que nosotros no estamos en eso es, es, muy principal. Eso es muy importante nosotros en el equipo cada vez que hay un inconveniente lo resolvemos como un conjunto no como quemamos el que manda quemamos al jefe. no nos juntamos todos y le buscamos solución ese es uno de los factores que nos ha llevado a llegar a donde estamos eso es, y además eso es puesto con unos jugadores cuento con unos jugadores que se llevan bastante bien, fuera de la cancha que es lo importante Ven acá, Mao. Ayer estuvo Ariel Núñez aquí como cada jueves y él me habló de que de uno sobre amarillo. Háblame de eso. Bueno, de que, de que eh, uno sobre amarillo eh, que se iban a repartir. Háblame de eso, Mao. Oye, oye, lo que pasa es que <risas> nosotros tenemos que entender que entre, en el equipo mío, el que menos tiene, tiene tres hijos, que es Aneu y Morel. Chu tiene su hija y así sucesivamente. Entonces, yo considero que si ellos como una cancha jugando a los seis, Creo que se tienen que premiar con algo. Y yo, claro. inmediatamente, termina su juego. Yo le tengo su sobre con lo que gana el otro. O sea, no importa. Ganen no importa o pierden. Pierda gane. Ok. Sí, porque ellos están haciendo un esfuerzo y creo que merecen ser. Claro. Para que ser claro sí. motivados a la cancha. Merecen ser no, este El eh, sobre en ellos, enorme Voy a prometer este medio. O sea, Él que. El, el, lo que se le va a pagar. Un ejemplo, mira, si gana mil pesos. ¿sí? Okay. ¿Cómo? Mira. Ay, dios sí. mío. <ríe> repite de eso, Mao, repite mira, eso. Un si un jugador, ajá. Juego, ajá. Hoy si se alza como el triunfo, que el sobre habrá dos Oye eso, señores. Si yo no le 500 nada más. ¡Qué inspiración. No, yo eso... no le 500 nada más. <ríe> ¿Cómo es que yo no le pone? No Mao así vez. no, Mao, Mao ah, no, ma no. no está veneno en tu palabra Mao. <risa> me hubiera gustado que yo Junior no no, Tú no, aquí. sabes no, que Junior no, te, te, te aprecia mucho Eso es checha ¿no? Él es mi hermano, él sabe que jugando Claro porque que sí Los únicos gerencias que se sientan juntos Somos él y yo Él lo dijo sí. aquí, que ustedes se sentaron sí. La mayor parte sí, del juego Yo compartimos jueves. y lo veo nervioso cuando le estoy ganando Y yo suave porque ¿Cómo, yo sé lo que ¿Cómo estuvo tengo? él en el juego anterior, Mao? él dijo que no aguantaba y se fue. <risa> él lo dijo que se fue <risa> no, eso fue en el juego que perdieron <risa> en el, él me dijo, Mau, me el la en la cabeza, pero me voy Mau, entonces eh, es un motivo, es un incentivo extra para los muchachos, yo sé que que es algo, mira, los equipos profesionales hacen eso también motivan claro. a sus jugadores de acuerdo a donde lleguen, así que yo quiero que tú, por último, bueno, le envíes un mensaje a la fanaticada, porque yo sé que hoy como es viernes, va mucha gente a apoyar a Pueblo Nuevo. Ya Amado dijo que él está listo para celebrar. ¿Y para dónde iría a celebrar Pueblo Nuevo si ganan en esta noche? A donde los colaboradores, Cafetería Burgo, que siempre ha dicho presente, Inocencio Minín, de Estados Unidos, El Guaro, Amado Curi, ha aportado bastante al equipo de Pueblo Nuevo. Amado de Pueblo, de Pueblo Nuevo. Pueblo. El, él me llama y hace su aporte, porque hay que darle, hay que decir las cosas como son. Amado Puni en todos los juegos ha aportado. Sí, y eso. Claro y es que ese es su equipo. No vaya a a Nueva York. Eso es su equipo. Eh, Mau sí. por último envía, invita a la fanática de Pueblo Nuevo esta noche que vaya a apoyarlo. Bueno, yo te lo voy a decir, como lo diría Julio Matrillé. esta noche esperamos con los fanáticos de la zona norte, a la arquecita, al tabloncillo del Chamartín de Corre, apoyar al pueblo que gana. Gracias, Mau. Mau es tremendo, Está muy Mau. motivado, Mau. Sí, mí. claro, realmente eh, lo decía ahorita y, y te lo repito ahora, yo felicito ese esfuerzo que has hecho. Eh, aunque, ¿verdad? Obvio, yo soy de Santa Ana, pero reconozco lo que él decía, que ese equipo está eh, jugando en equilibrio, hay armonía, eso es lo más importante. Y hay una motivación extra también. Claro <risa> que también es importante, claro que sí, así que eh, felicitar a, a Mao, a los muchachos, lo que han hecho hasta ahora. Pero Mao, tú sabes, nada personal, el aprecio está... Yo voy a que la serie se empate esta noche <ríe> Así que les invitamos ya para y culminar Y de ganar entonces por lo nuevo, muy merecido también No, claro, independientemente de... Eh, si ganan, pues yo estaré, seré la primera en felicitarlos Aunque a mi jefe me, se me va a poner malo Porque perdimos allá <ríe> en, en Nueva York Y aquí yo, verdad, tenía la esperanza Así que hoy todos los caminos conducen Al San Martín de Porres, al juego número 4 A partir de las 8 de la noche A partir de las 8 de la noche y a, y a bueno. 8. 45. Sí, a las 8.45, tú sabes. Bueno, ¿con qué seguimos, Riquel? Bueno, vamos a hablar del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, donde hoy se reanuda la, la, sí, el partido. Entre la primera hora, el Mauricio Báez se enfrenta a los Prados y a segunda hora, San Lázaro contra San Carlos. Esto será a partir de las 7 de la noche. ¿Sabes ah. que tu equipo, Gira, el equipo de San Carlos, ha iniciado muy mal? En los primeros ocho partidos tienen récord de una victoria y siete derrotas. Yo no sé qué es lo que pasa con el equipo mío este año que estamos para la foto y mira, se ha estado recuperando eh, en cuanto al apoyo del público eh, en este torneo de baloncesto de, del Distrito Nacional y hay mucha calidad en el mismo, así que vamos a estar pendientes de lo que pase hoy entonces, Mauricio Baje, los Prados y San Lázaro y San Carlos que eso es una rivalidad ya tú sabes, ese partido va a estar muy bueno, independientemente de lo que pase. Bueno, así es. Vamos a esperar entonces que el equipo tuyo se recupere. ¿o? Bueno, todavía hay chances, pero son siete abajo que van ya. ¿Y cuántos juegos son de la regular? Son como 18, me parece. No, bueno, todavía no, no va ni siquiera por la Todavía mitad. falta un poco. Selección nacional del baloncesto U16, Jean Claudio Montero, ex-seleccionado MVP del baloncesto sin fronteras que se estuvo realizando el pasado fin de semana en Colombia. Vázquez sin fronteras de la NBA. Ese jovencito acabó, Gira, con la selección dominicana U16. Ahí sí. Hubo un partido que anotó hasta más de 40 puntos. No, ese muchacho, sí, hubo un partido de 42 puntos. Sí. Y este es un, un torneo que desarrolla, había más de 60... Eh, atletas y qué bueno ver a este muchacho, ojo con él porque tiene un talento impresionante y qué bueno, vamos de hecho a escuchar las declaraciones de él para Álvaro Martín luego de haber recibido el MVP. Nos acompaña en la rama masculina al jugador más valioso de este Basketball Without Borders Baloncesto sin y Fronteras 2019 en Medellín, Colombia, Jan Montero. Ya ustedes quizás lo conozcan por competencias internacionales. Jan, antes que nada, ¿cómo comparas el nivel competitivo de este torneo con tu experiencia previa? Bueno, lo comparo, es diferente porque ya que una, es un año más que yo y también que son de diferentes países, de América, de América entera. Entonces, es más fuerte y es más competitiva que la otra competencia. ¿Y te gustó el tipo de instrucción que recibiste de parte de la facultad de exjugadores de NBA? ¿Te gustó estar ¿Escuchando sus consejos? Claro, sí, aprendí mucho, un movimiento nuevo Aprendí a, cómo defender Aprendí el conocimiento que yo no tenía eh, Antes de venir aquí O sea que si tú tienes que darle un consejo A un chico ecuatoriano, a un chico dominicano A un chico chileno que tiene 13, 14 años de edad Está viendo esto y está pensando Yo quiero ser el próximo Jan Montero ¿Qué le dices? Bueno, que siga trabajando Que así como ellos, yo también estuve del lado de ellos eh, O sea, yo, yo tenía una motivación Quiero ser como un jugador de Dominicana, se llama Juan Miguel Suero, sí, señor. y yo entrenaba, entrenaba, siempre, siempre, y quería ser igual que él, igual que como Paul George, siempre quería ser igual que ellos, y entrenaba los mismos movimientos de ellos para la cancha poder demostrarlo. Bueno, pues con mucho trabajo, mucha salud, quizás estaremos hablando del próximo Jan Montero de aquí a unos 10 a 15 años. Felicitaciones. Gracias, gracias. Yo soy Hanser Alberto, y te invito a votar por mí para el Juego de las Estrellas 2019.